Horóscopo de Acuario para hoy, 17 de marzo de 2018. Tus emociones estarán muy fuertes hoy, y te darás cuenta que otras personas juegan un rol muy importante en ello. Las cosas pueden dar un giro de centésimo octogésimo de un momento para otro. No hagas nada a medias hoy. Ve por el todo o nada, y espera lo mismo de la gente que te rodea. La influencia del alineamiento astral del día te anima a sentir el gran poder en tus emociones.